Bien, y en este último ejemplo lo que vamos a hacer es eh, graficar una señal analógica que varía a lo largo del tiempo. Vamos a pasar primero a la cámara cenital para enseñaros lo que tenemos. Mira, tenemos la, la WEMOS está debajo y tenemos la placa multisensor de arduino, en concreto vamos a trabajar con el potenciómetro, de acuerdo, yo voy a estar manipulando el potenciómetro. Bien, vamos a volver un momento a Facilino. Mirad, bueno, pues lo que tenemos es lo que se estaba diciendo, es que estamos leyendo una señal analógica del pin a 0 que es donde está conectado el potenciómetro, y lo que estamos haciendo es dibujar estos datos por el puerto serie, ¿vale? Yo he subido ya el código a, a, el, a la placa con facilino y tenemos la opción de poder graficar o bien desde aquí los valores en crudo, ¿vale? Que serían los valores que estamos leyendo en el potenciómetro, o realizar un gráfico, ¿vale? De forma que si yo ahora modifico la posición del potenciómetro, va modificándose los diferentes valores, ¿vale? Recuerda que la señal analógica en este caso en los procesadores ESP varía desde 0 hasta 4095, ¿vale? Con lo que si yo lo subo al máximo este valor de aquí corresponde al 4095, ¿vale? Esta es una opción, la forma de graficar utilizando Facilino. Una opción que a mí también me gusta mucho sería utilizar en este caso las propias herramientas que tiene Arduino IDE, como por ejemplo, tenéis el monitor serie haría exactamente la misma función que el monitor de, de Facilino, de forma que yo puedo ver los números, ¿vale? Pero también tenéis la opción de poder graficar la señal y a mí esta personalmente me gusta más, que es el serial plotter que aparece aquí, que es esta de aquí y eh, veis cómo se modifica con una línea que cambia a lo largo del tiempo. Bien, pues muchas gracias.